¡Bienvenidos a Leovart! Bien amigos artistas, bienvenidos nuevamente a un video eh, en Leoart. hoy vamos a dibujar y con motivo de la Copa América este, vamos a dibujar un balón animado con una bandera de Brasil en, en esta este país donde se celebra parte de la Copa América entonces vamos a dibujar un baloncito con una bandera de Brasil y entonces espero que les guste mucho este dibujo no olviden eh, suscribirse no olviden darle me gusta y compartir con sus amigos déjenme en sus comentarios que quieren que les dibuje y pues entonces vamos a trabajar vamos a iniciar haciendo el círculo un círculo con una tapa este para hacer el balón hacer el balón pues lo más redondo que podamos lo más circular que podamos ¿sí? puedes usar otro tipo de material para hacer la circunferencia listo ahora tenemos el balón y vamos a crear nuestra bandera son ha es sí. Esa es mi león.